Hola, hoy vamos a hablar acerca del protocolo universitario en el caso específico de la universidad técnica particular de Loja. El protocolo universitario viene de ancestro, hay varias reglas que nos marcan las pautas para nosotros actuar en las ceremonias universitarias, pero además tiene tres claros componentes que identifican al protocolo universitario. En primer lugar la simbología universitaria, el traje académico que siempre acompañará a las máximas autoridades universitarias y el ceremonial universitario en sí que es justamente todas las pautas para desarrollar los eventos dentro de las universidades les he traído una muestra de lo que es la simbología universitaria en el caso de la universidad técnica particular de loja nuestro escudo sí con el sello identificativo de la universidad que es la cruz que se encuentra dentro del campus en la matriz de la universidad ¿sí? y también con las iniciales de los primeros fundadores de la universidad de los maristas de la comunidad marista y obviamente la representación del estudio que nosotros hacemos en la universidad y también acompañado de un logo que dice memento ascender Semper que era recuerda ascender siempre y que en la actualidad nosotros lo hemos traducido como decide ser más la bandera de la universidad que tiene sus colores identificativos el blanco y el azul con el escudo en el centro una muestra de la vestimenta universitaria que tiene la UTPL es justamente la que ustedes pueden apreciar en esta fotografía en la cual está nuestro rector con la toga que es esta vestimenta negra que ellos llevan el distintivo universitario de los colores blanco y azul que se denomina beca con el sello universitario y el birrete todas las personas que acompañan a esta mesa directiva y que tienen esta indumentaria son las autoridades universitarias las personas que nos están acompañando y que tienen en su pecho una medalla son autoridades representativas de la ciudad y esta fotografía fue tomada en una sesión solemne de la universidad para que ustedes puedan darse cuenta de la indumentaria que tenemos ¿Qué, qué podemos decir de la universidad técnica y de lo que nos dice el ceremonial como ustedes conocen la universidad fue creada mediante decreto oficial y posee constitutivamente modalidades de estudio presencial y abierta y a distancia es muy importante que los estudiantes de la universidad conozcamos el origen de nuestra universidad como parte de la cultura del protocolo Y cuáles son las instancias que eh, son superiores y que rigen a la universidad en primer lugar el consejo superior y consejo tutelar que está conformado por las máximas autoridades universitarias y obviamente por el representante de la diócesis de Loja Monseñor Julio Parrilla en este caso que ellos como iglesia católica hacen de veedores en esta universidad la segunda autoridad en eh, precedencia universitaria es el rector canciller, seguido del vicecanciller, los directores generales y, en última instancia, las comisiones de evaluación interna y de vinculación con la sociedad y las autoridades de organismos que se crean Vamos a analizar la precedencia universitaria del de Consejo Superior, que es el órgano que rige la universidad. Está conformado por el rector canciller. Vicecanciller, Director General Académico, Director General de Modalidad Abierta y a Distancia, Director General de Relaciones Interinstitucionales, Director General Administrativo Financiero, Directora General de Misiones Universitarias, Director General de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, Director General de Investigación y Transferencia de Tecnología, dos directores en representación de las cuatro áreas académicas que tiene la universidad bajo el principio de alternabilidad semestral. Eso quiere decir que ellos asistirán a las reuniones que tienen las autoridades, alternando para que todas las cuatro áreas del conocimiento participen en las decisiones universitarias. También, para conocimiento de todos ustedes, forma parte del Consejo Superior el director del Centro Regional Quito, que es el centro universitario con mayor cantidad de estudiantes que poseemos en la universidad, y alterno el de Guayaquil, obviamente también con el carácter de alternabilidad semestral. Hay también quien les represente a ustedes, que es la representante de la dimensión virtual de modalidad abierta, un director de los centros de transferencia de tecnología, extensión y servicios que tenemos en la universidad, el presidente de la federación de estudiantes de la universidad técnica y el representante de los estudiantes de modalidad abierta todo este consejo superior conjuntamente con los presidentes de la asociación de profesores y de, la, de personal administrativo y de servicios son aquellos que deciden sobre el futuro de la universidad y sobre el desempeño que se va a tener el secretario general actúa con voz pero sin voto en estas reuniones que se mantienen estas son todas las autoridades principales que rigen los destinos de la universidad técnica y que protocolariamente debemos conocerlas para saber el grado de precedencia que ellas tienen cuáles son las ceremonias universitarias fundamentales dentro de esta institución las que podemos destacar y nuestra razón de ser obviamente las incorporaciones que es uno de los eventos más solemnes que tenemos la entrega de doctorados honoris causa, de profesorados honoris causa en este caso con decoraciones que se hacen a las personas que se han destacado en el ámbito académico o en el ámbito también personal con designaciones especiales como por ejemplo el del premio humanístico Tomás Moro y eventos especiales que se llevan a cabo dentro de la institución ese sería el orden de prioridad de las ceremonias que desarrollamos en la universidad Comparto con ustedes la bibliografía de donde podemos revisar esta información y les agradezco su atención.